Yo creo que sí, y es un poco también la propuesta política, porque mucha gente, ¿cierto?, cree que la, la ciencia no es política. O los mismos científicos, ¿cierto?, se, eh, no sé pues, no, no se identifican como, como actores poli actores políticos, siendo que yo siempre doy el ejemplo. O sea, cuando uno elige ¿qué, qué investigar, es una decisión política. ¿Por qué investigar A y no investigar B? Hay, una, hay razones de fondo que son, son profundas. Entonces, no, no hay acá una ciencia neutral, y eso también es muy importante. O sea, esta, también son ideas muy del, del hemisferio norte, ¿no? de, de, del, de la, la experticia o la, de la disciplina. Estamos viviendo épocas muy complejas, tan complejas que necesitamos también hacer ciencia compleja o, o investigación compleja, y eso implica ¿no? mezclarse, eso implica ser intero-transdisciplinar, y ese yo creo que va a ser el gran paso que vamos a tener que dar como sociedad en general. Entonces, si es que logramos incorporar estos, estos tópicos de, de ciencia y desarrollo de conocimiento en la Constitución, vamos a poder también estar de mejor manera preparados para el futuro.